estuve escuchándolo, además, que un ratito. Sí, sí, lo escuché, lo escuché. Bien. En un momento casi que le tira un dardo, lo atajó, lo matizó antes de tirárselo el dardo, pero después lo mandó nomás, ¿o no? Cuando dijo eh, que, que habían armado la concertación, no, en Julio. No, bueno, pero yo no, de estas cosas no, no las reniego, digamos. Por supuesto. Fueron ¿no? una etapa de la vida política. Y de todo lo que está pasando hoy en Cambia Mendoza, como uno de los hombres más importantes que tiene la coalición oficialista, ¿ver que se vaya probablemente una fuerza con tanta importancia como el PRO o al menos como el de marchismo? Sí, o, obviamente que es una pérdida grande, eh, no, no vamos a suplir eh, el, el vacío de contenido que, que, que tiene el PRO porque Omar... Omar de Marqui lo acompaña muchos dirigentes, inclusive el propio Internet de Luján, el único municipio que, que, que lidera el PRO o que administra el PRO sumado a siete legisladores eh, que lo van a seguir entonces es una pérdida considerable, con lo cual bueno, es un llamado de atención también para nosotros eh, ya que se han ido como bien se decía acá eh, figuras importantes y partidos importantes que que antes integraron claro. una coalición que en Mendoza fue distinta a lo que fue a nivel nacional. Uh -huh. Claro, y sí. Convengamos que cuando fue la convención de Gualeguaychú, nosotros pedíamos una coalición más amplia, similar a lo que ocurría en Mendoza. Claro. Pero embargo, me, veo poca gente dentro de Cambia Mendoza haciendo la autocrítica que usted sí ha hecho. De yo hecho, la he lo, hecho y la hago la Sí, hago siempre, lo, lo he mío. leído en, en otras oportunidades diciendo que a lo mejor desde Cambia Mendoza no. no no pudieron contener al PRO de la mejor manera. Pero no veo a otros dirigentes haciendo esa autocrítica. Mira, yo a la altura de mi vida digo lo, lo que siento, lo que pienso, obviamente dentro del marco político que, que se deben expresar mi, mis declaraciones porque sé que pueden tener, tener impacto. Pero me parece que hay que ser realista. ¿no? Un partido como el Radicalismo, que supo ser... Receptor universal de muchos espacios se terminó eh, se transformó en dador universal porque se fueron yendo muchos partidos. Claro. Entonces, pues esto es como una relación. En bueno, la relación siempre hay responsabilidad... de uno o del otro. ¿no? Sería muy necio decir, no, eh, los equivocados son los demás sin que nosotros tengamos que ver claro. en algo. Nosotros siempre reclamamos el radicalismo, una coalición distinta a cómo funcionó el PRO a nivel nacional con la UCR que fue una coalición parlamentaria y no de gobierno, lo venimos diciendo, lo venimos sosteniendo. Bueno, a lo mejor acá es la misma sensación y percepción que tenía el PRO respecto a la relación que, que daba el, el radicalismo eh, con, con las otras fuerzas. Claro. Eh, cuando De Marque presentó las propuestas sobre cuatro ejes, digo, bueno, sería bueno que ver esas propuestas y a ver si hay compatibilidad, porque yo creo que no hay que forzar las cosas. no Las cosas tienen que ser por decantación natural, cuando se la fuerza, puede correr el riesgo después, porque una vez ganada la elección, después vienen los problemas de gobierno. Y bueno, como dijo Omar de Marchi, la relación se fue agotando. Y bueno, lo que antes era, era bueno y se veía todo de color de rosa, bueno, apareció el otoño y se fueron cayendo los pétalos. ¿no? Ver, apareció el otoño, en cambio, en Mendoza. <risa> Fuerte. Omar de, Mar de Marchi se va. Eh haciendo críticas, algunas que son muy personales con Alfredo Cornejo, otras que son partidarias de este frente, pero otras que son institucionales. Sí. ¿Qué opina de eso? Bueno, mira, yo creo que por ahí lo que se achaca a la gestión de, de, de Alfredo Cornejo, o sobre todo a Alfredo, que es el que tuvo que reemplazar, digamos, varios cargos institucionales, pero a ver, uno en defensa de, de Alfredo Cornejo, él no forzó la renuncia, no le pidió la renuncia ni al fiscal, ni, ni al asesor de gobierno, ni a, ni a lo de la corte, ni, ni a los del tribunal de cuentas. Se fueron jubilando, se fueron retirando, y bueno, fueron cubiertos de manera, eh, eh, respetando la constitución, con la propuesta del gobernador. Uno puede decir, bueno, hubiera elegido figuras extrapartidarias pero bueno, ha habido casos donde eso tampoco en gobiernos peronistas, que sea que, que se haya cumplido seguido esto. Ah. Yo te recuerdo lo mío, yo tuve que reemplazar a un miembro de la Corte y, y tuve una pulsada con Roberto Iglesias cuando él quería uh -huh. eh, que fuera el y yo preferí buscar una figura más independiente, pero bueno... Eso a lo mejor estilo, debiera institucionalizarse, estilo, bueno, ¿no? Sí, pero la Constitución es lo, la que te no, da la la, constitución. La constitución A lo, lo mejor permite... debería decir, bueno, por una terna, qué sé yo, que pasen por un concurso. Vos fijate que en la Nación y en, y en la provincia de Mendoza los propone directamente el Ejecutivo. El Ejecutivo. Entonces, tiene un condimento político. Obvio, sí. El, el tema es eh, después cómo funcionan. Bueno, si funcionan exactamente. De amigos, ¿cómo lo el critica, problema además? no es por ahí quién lo propone, sino después quién... Y pongo el ejemplo de Pérez Gualde. fue muy crítico y tuvo, tuvo resoluciones inclusive en contra, en contra de nuestro gobierno. Y bueno, y uno lo respetó porque deja de ser el candidato de para pasar a ser un miembro del ¿Y acuerdo. hoy los puestos durante estos ocho años han tenido alguna resolución en contra del gobierno? ¿Cómo? ¿En? ¿Los jueces puestos durante estos ocho bueno, años han tenido alguna resolución en sí, contra yo, de Cambia? No, no, no, lo tengo, no lo tengo en la memoria, pero tampoco que ya hayan requerido soluciones medias. ...resoluciones extraordinarias para favorecer al gobierno, no, no Ahora, veo en ese De Marchi decía recién, eh, este gobierno va decayendo y el, y el frente va decayendo. ¿Eso se debe a qué, según su análisis? ¿A el internismo del radicalismo? ¿A que no lo supieron contener? Digo, porque también da la sensación de que otros problemas que tiene que resolver hoy Cambia Mendoza tiene mucho que ver con ese internismo del radicalismo y lo, y lo tiene que resolver en, col, en comunas claves, como por ejemplo en las eras, donde usted también ha tenido algún bueno, tipo de participación. Bueno, por eso, no. Eh, eh, a ver, estos son llamados de atención, obviamente, para, para el radicalismo, que estuvo en una posición, yo te diría, más, más de confort, más en, cómoda. en lo que fue, claro, más cómoda, y ahora, eh, después de esta, más allá de la intervención del PRO, que si queda el PRO o no queda el PRO, uh -huh. creo que lo que hay que preocuparse dentro del radicalismo es consolidar todos los temas internos, ¿no? Uh -huh. Porque hay problemas internos de liderazgos regionales que hay que ver cómo se respetan. Uh -huh. ¿eh? Eh, tenemos problemas en Rivadavia, hay, hay problemas en General Alvear. Eh, hay, en estoy, las eras, en, bueno, en las eras, bueno, sí. no lo mencioné porque ya, ya lo habían mencionado. En Malargue en Malargue también. En Malargue hay candidaturas que, si uno las analiza, el intendente dice: Mira, vamos a competir, van a competir. Bueno, yo a lo mejor me inclino por esto. Sería lo ideal que, que, que los dos pudieran representarlo y, bueno, dejar que participe porque para eso están las primas. No claro. me le puede negar a alguien que quiera aspirar a, a suceder a un intendente si no tiene la venia. Eh, de el gobernador o, de, o del intendente y se siente con capacidad de representarlo bueno hay que dejarlo que participe. Julio la semana pasada el intendente Orozco de las Heras dijo acá que usted no había sido su gran padrino político sino que había sido Fallad. sabemos que usted sí. se enteró de eso eh, le generó algún tipo de no, molestia no. personal no no que quiere tiene... responder hay una ¿Fue emoji? Así no, no hay no emoji en nada. WhatsApp que tiene el corazón ¿Cómo? partido no, a ver, a <ríe> ver yo, yo... <ríe> Yo, emoji, eh, yo le digo, bueno, miren, emoji. Orozco e iglesias, Marcelino e Iglesias fueron candidatos Yo me acuerdo porque hicimos campaña. yo era muy joven, estoy hablando. Cuando eh, fallar creo que fue candidato a gobernador. Sí, en el 90 y... Claro, pero bueno, nada, o sea, no, no, no pasó no, nada. Eh, eh, cuando yo me junté con Orozco eh, y le pedí a Marcelino que participara, porque en Guaymallén se daba una situación que sacaban más votos en la interna que, que en la general. Claro. Y Marcelino que trabajaba conmigo Le digo, mira, me parece que te tenés que, que presentar Yo te voy a apoyar Bueno, Y con Orozco, yo no lo conocía Sabía que había participado uh -huh. Y fue el Oso Tello El que me lo presentó Y en santo remedio Lo conocí Y bueno, me cayó bien Y le dijo yo te voy a acompañar Y ahí, bueno, sorteamos los obstáculos también de la acera Porque no había candidatos en, en ese momento y esos dos intendentes, que después se transformaron en intendentes, ayudaron mucho a, a consolidar el triunfo de Alfredo Cornejo, ¿eh? como digamos que son los departamentos. No, claro. Ma, más poblados bueno, y de más mayor, de mayor sí. padrón electoral. Eh, de padrón electoral, de verdad, por el eso hay que los... seguir de cerca sí. el sí. tema por qué de la cera. Se ha olvidado de eso? ¿Cómo? Tendrá problemas de memoria, no sé. <risa> <risa> Ahora. Hay que, ibas a decir, hay que tener muy claro esto y, y seguirlo muy de cerca porque la situación en las heras parece bastante más compleja de lo, que, de lo que por ahí se termina contando. ¿no? Eh, hay un candidato del intendente, ungido por intendente, luego de que el mismo intendente bajara de esa candidatura a su pareja. Hay un candidato que es, que es justamente de su sector, que es el el que acaba de poner usted. Y hay que ver también si hay otro candidato que pueda llegar a poner la conducción de Alfredo Cornejo. Volvemos a lo mismo, ese problema eterno del radicalismo bueno, a la interna. Tendrán que tendrán que ver también, a ver el grado de consenso de, de los candidatos, quien me más, hoy por hoy, yo he visto encuestas, y, y es el oso el que está, está arriba de todos, ¿no? Entonces, de de todos, incluyendo sí. oposición. ¿Eh? Incluyendo oposición, por sí, supuesto. Sí, incluyendo sí, sí. No, no, por todo. supuesto, por supuesto. Están muy bien posicionados. Uh -huh. Pero bueno, si hay otro, no sé si será conveniente para, para, para el radicalismo. En la medida que puedan participar y que sumen todo. Claro. Pero lo ideal sería que fueran dos, a lo mejor. Eh, a ver, son dos. En la lista que va a llevar eh, Alfredo Cornejo o Luis Petri van a ser pueden ser dos nomás los candidatos. Claro, que, que pueden estar figura? ligados a la figura del, del gobernador. A ver, una que misma puede figura. pueden estar a la figura del o sea, gobernador. cuatro nombres para Entonces, mucho también tiene que ver, pasa por la decisión del gobernador de aceptar o no los liderazgos locales o, bueno, o buscar una alternativa que yo, para el caso de la acera, no veo, no veo otra alternativa que la que esté eh, respaldada por el intendente Ajá. o por el hombre que, que más mide y que fue un puntal en la en su propia, en seda, su propia ¿no? intendencia, claro. ¿Opinó sobre la estrategia de lanzarse anticipadamente Daniel Orozco? Digo porque frente a otros se lanzó antes, independientemente de que haya sido a tiempo o no. Claro. Sí, el error que cometió él es supeditar la candidatura a otra. no A eh, la de Cornejo. Claro. A la ¿No? Vos estás convencido, fíjate Luis Petri, él dijo uh -huh. yo voy a ser candidato, voy a ser candidato, nadie le creyó. Uh -huh. Por ahí no le van todas las la bolilla del caso pero él sigue firme aún no bueno, padrinar sí. a a Prefín? no yo dije que iba a respaldar a todos los candidatos de, del radicalismo y en la medida yo estoy más allá, allá del bien y del mal <risa> bueno justamente me han por eso también ya está y yo digo bueno voy a contribuir en la, en la medida que, que me, y me están pidiendo de algunos eh, a algunos candidatos intendentes bueno voy a aparecer el con ellos bueno, ya te vas a dar cuenta. ¿no? Alguno muy pero sureño, que no son por ejemplo. Pero no es cierto? Por ejemplo, no, una bueno, Ojeda se sabe. ¿Eh? Ojeda, por ejemplo. No sé. Bueno, Ojeda, sí, bueno, con Ojeda tenemos una muy buena relación de hace, de hace tiempo, pero ¿Y en el grande no se extraña que por ahí acompañe a, a algún precandidato en, en Maipú. Ah, también. Epa. Bueno, ¿A, por ejemplo, ¿A ¿Cuál? Pinti, bueno, por ejemplo. Bueno, que pertenezca acá en Vía Mendoza. Pinti, por ejemplo. Y tres. Pinti. Usted está cerca hoy de... Mucho mucho pinti? No, te digo. Claro, a ver, yo Porque quiero ayudar y colaborar en todo los... Pero dígalo, ¿qué tiene malo apoyar a Pinti? Eso, por eso, ¿no? Lo, ¿Lo banca Pinti? Sí, sí, yo ah, no salgo respaldado. Eh, recién dijo algo que fue como al pasar, pero es interesante, que el PRO o el de marchismo van a ser difíciles de, de llenar como hueco. ¿Es así? ¿Son irreemplazables? Esa no, no es no irreemplazable, pero si vos un partido se va y se lleva dos diputados nacionales, Siete legisladores provinciales, un intendente, y quedan, bueno, concejales, sin menospreciar los que quedan, ¿no? Legisladores con los cuales que toma. Pero tengo excelente relación, pero bueno, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo que lo no que, mismo antes que todo el PRO, ¿no? ¿Eh? No es lo mismo dos que, dos que nueve. Claro. No. Bueno, sabes matemáticas <risa> Pero además ya eh. se empieza a palpar esa diferencia en y la legislatura. Sí, y Hoy se se a ya palpar, se palpó. Bueno. Pero no es bueno que de, eso suceda. De, bueno, mira, yo fui UCR Lista 3. Solo en el 2003, uh -huh. después de la caída de, de La Rúa, y ganamos por un buen porcentaje. Arrancamos de abajo. Yo arranqué midiendo el 6%. Pero bueno, recor recorrí la provincia. En el mes de junio, cuando las elecciones eran octubre, me acuerdo, tapa en los Andes, Cobos a 18, como hay algo, puntos de, de Guillermo Antu. Atrás. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Esto es irreversible, esto no se puede. Y en política todo es dinámico. Depende... Del grado de percepción que tenga la ciudadanía en tus claro. convicciones, lo que vos transmitas, la tranquilidad, la seguridad. Y ahí es más, las cosas se pueden ir dando vueltas Por eso digo: las elecciones, no hay elecciones ganadas. Atenticos que, de marcha, que... entonces. ¿Cómo? Atenticos de marcha en ese caso también. Sobre todo considerando que la última Ay. encuesta, la de Marta Reale, le da 12 puntos. Bueno, este... le da muy cerca del, del, del Partido Justicialista. Te digo que la debilidad del Partido Justicialista también no, no, se traduce, no, no en una fortaleza nuestra, porque si estaríamos muy parejos, seguramente estaríamos todos más atrincherados, más abroquelados y, y estas cosas por ahí no pasarían. ¿Cómo pero, ve a Mendoza el año que viene? ¿Con las tres fuerzas históricas? Bueno, ¿Cómo imaginas? dependerá el marco de alianzas que haga, que haga eh, Omar de Marqui, pero sí, en principio veo tres tres fuerzas lo que era, lo que me tocó a mí competir digamos que Omar de márquez cuando yo era gobernador era intendente de, claro, en de digamos, del PD ¿no? uh -huh. de Luján y me acuerdo que siempre se lo facturo la oposición que hizo por la construcción de la cárcel que uh -huh. tuve que llegar a la corte y claro, bueno, él defendía su, su, su departamento y el otro día se lo recordé ahí en la, en la asamblea de, del consejo liberante eh, eh, por, por, bueno, por todas estas cosas que, que, que tuvimos que extender y bueno, la alcancé a inaugurar el último día de mi mandato, pero era un problema la cárcel en ese momento ¿no? eh, ¿cree que se lo subestimó un poco a Demarque que, que se lo miró a menos y que ahora aparece como una figura que realmente los puede llegar a complicar? a cambio, ¿no? Usted, no, no creo que se lo subestimó, siempre se lo consideró fíjate que lo, a veces él lo dice eh, eh, los legisladores que ha conseguido eh, Creo que tiene más legisladores que Rodolfo Suárez, ¿no? Que el propio gobernador. Fuerte Porque eso. siempre... ¿eh? Fuerte eso. ¿Qué, ¿Pero qué es así? No sé si hay nueve legisladores. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno gobierna, trata de, uh -huh. eh, de, de consensuar lo que, que más se pueda. Y de Marquis se llevó bastantes legisladores. Ahora, bueno, él ha decidido que su opción es fuera de, de cambio a Mendoza. No se sentiría cómodo, no, no, no compatibiliza las propuestas... Eh, con la propuesta y bueno, y tomó este camino. Veremos Yo cómo, la, la última, pero le dejo a mis compañeros las, las finales. La última mía es, ¿cuál es su vínculo hoy con Alfredo Cornejo? Mire, no es la misma relación que teníamos cuando mencionaba Omar de Márquez que, que trabajamos juntos, cuando él fue mi ministro de gobierno y, y, de, y de seguridad. Pero bueno, eso es propio de, de, de cuando uno construye el liderazgo, después, bueno, el, el, el que... Este, al que sucediste queda con una relación con una relación distinta. Uh -huh. eh, uh -huh. De todas maneras, no es distante. que tenga. Bueno, distinta y distante, te diría, porque no, no es que hablemos ni todos los uh -huh. días ni nada. Circunstancialmente nos hemos encontrado y hablamos intercambiamos temas, el otro día nos encontramos en la, en la previa a la Asunción de, de. No, no, no en la Asunción, pero en el acto de Gerardo Morales en Buenos Aires. Ah, claro. Así que estuvimos estuvimos en una charla ahí, pero bueno, no es que eh, él, él pida un consejo mío o, o yo tenga que dárselo. ¿no? Uh -huh. Julio, en esta en esta pulseada eh, y en esta salida de Demarchi de, de Cambia Mendoza, ¿pierde Horacio Rodríguez larreta Le pregunto porque se dice también que Morales pudiera en, eventualmente conformar una fórmula mm. con larreta ¿Quedó debilitado en la reta como figura, y, como no. autoridad del PRO? Sí, no, yo creo que le afecta, yo creo que le afecta, ¿no? no sé cuánto perderá o no, porque por ahí los problemas nacionales pasan, los que se circunscriben a la provincia de Buenos Aires y a, y a Capital Federal, ¿eh? uh -huh. lo demás cuesta mucho que se instale, pero sin duda lo ha afectado, lo ha afectado y sé que el esfuerzo que ha hecho por... bueno por tratar de, de mediar en la relación entre Alfredo Cornejo y Omar de Marte. Uh -huh. Va a aparecer probablemente lo cambio de tema, lo llevo a un tema de gestión, ¿puede ser? Pero con todo gusto. Eh, de, de gestión nacional. Eh, la ley de alquileres es algo por lo que usted ha trabajado mucho, no, no pudieron madurar los proyectos, aparentemente va a llegar un decreto... ¿Cuál cree que va a ser el, la suerte de, de esta situación y si cree que volver al sistema anterior Yo, yo le he pedido a, la, a Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, y le he enviado el proyecto mío de, de, de derogación, que, que lo tiene que tratar el Congreso, no, no, no tiene que venir un decreto. De, estamos acostumbrados que los DNU eh, son... Eh, ¿Pero, sale para, pero para apurar ¿no? la cosa no sería mejor desde sí el... pero para apurar la cosa pero cuando está funcionando el, el congreso hemos estado con un, un, más de un año con dos dictámenes y nosotros pidiendo que se trate entonces sí. cuando yo vi que esto no salía digo bueno deroguemos porque la ley anterior al menos y basada en el código civil poniendo en vigencia los artículos sobrevivió 30 años ¿usted la y votó no a favor la ¿la votó a favor? la votamos a favor sí sí ¿se arrepiente? sí sí bueno, sí, no, no, no funcionó. No funcionó. ¿No? no funcionó. no funcionó porque esta es una ley para, para otro un país. país. Normal, eh, claro. Bueno, es lo mismo los créditos uh, Vamos a decir, bueno, y, y sí, era la opción. La inflación iba a ser el 10, más o menos el 2%. Y, ahora, y está todo vinculado. ¿eh? Porque, a ver, el problema el chile sí, no es, es el, solo el, la ley. No, es la inflación. Está claro que para, es la inflación. La inflación. Pero por otro lado, no tenés crédito hipotecario. Si vos no tenés crédito hipotecario, las cantidades de viviendas que se hacen. Mire, el, el gobierno nacional. El otro día se captaba el presidente uh -huh. decir la vivienda 100 mil. Tendría 100, que hacerse 150 mil viviendas por año uh -huh. Uh -huh. para ir avanzando y combatir el, el déficit estructural. Y hacemos en cuatro años 100 mil viviendas. Claro. Es decir, menos la cuarta parte. Eso es un tema. No hay crédito hipotecario, menos vivienda, menos oferta, la oferta más cara. Hay una modalidad cuando las condiciones... Ya termino, porque no, esto me no, parece no, está muy bien. importante. No, no, está bien. Las condiciones son... Eh, de nuestra macroeconomía, uh -huh. complicada. Y bueno, el, el, la, ciudadanía, la ciudadanía genera su propio anticuerpo. ¿Qué es lo que hacen ahora? Alquilan este sistema Airbnb. El sí. Y sí, es, y mucho es mucho más rentable. Mucho más rentable. Y vos, el otro día vi el mapa uh -huh. inmobiliario de todos los departamentos. Te llama la atención. No, es y tremendo. Es la tremendo. cantidad de vivienda que se ha reducido de un año a otro del año pasado... Perdón, del 21 al 22, es del 60%. Claro, claro. exactamente. Entonces, Y todo los que alquilan afecta. lo hacen en negro. Y con una ley, claro, y bueno, y eso, una ley que quería blanquear porque va con la fito, terminan haciendo pomodato, claro. cosa Pero, rara. Entonces, no entiendo. ¿Sí a la derogación por decreto? No, no. Le, leí a la, a la, al tratamiento en el Congreso, uh -huh. donde una alternativa puede ser la derogación, porque si no no hemos puesto de acuerdo. Pero siempre a través del, del Congreso. O sea, que se deroga que y se discuta una, discu discu no. una nueva no. ley. Uh -huh. Exactamente. Ahora, en su bien. opinión, ¿cuál se es el sistema? Así breve, en tres conceptos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué, qué sistema el implementaría? Sistema, ¿El mejor sistema? ¿El, el mejor sistema? Ah. Bueno, yo creo que hay que volver a dos años uh -huh. ¿eh? sí. y a convenir eh, el índice de actualización libremente. Entre lo de la FIC se lo quiere dejar porque yo estoy a favor de que todos los contratos se blanqueen y todo. Pero dejar que las partes convengan libremente. Pero, pero iba... el problema no lo vamos a solucionar con eso. El problema lo vamos a, ter... a solucionar cuando tengamos más vivienda claro. y cuando tengamos menos inflación. Cuando le convenga al propietario que tiene una inversión de 150 mil dólares, bueno, entregarlo en alquiler para terminar de rentabilidad no Pero si lo dejamos libre, Julio, a mí me da que siempre va a terminar ganando el propietario. No, porque esto es oferta y demanda. Y, pero ¿y si... Propieta, para, si yo tengo una Mira, yo he sido yo he alquilado y, y he sido inquilino Y vos todos tienen necesidad. Y vos conveniste. Pero en esta y demanda tenés menos oferta. Entonces cuando a tenés... No pero ¿y ¿qué oferta vas a tener hoy? Cuando un, un propietario tiene que entregar una casa a tres años, uh -huh. te dice yo le voy a poner un, en pesos porque el dólar no existe, claro. ¿qué valor le voy a poner? Voy a, voy a inflarle el precio, que es lo que ocurre. Que es lo que hicieron, hicieron, y después ¿verdad? el que a subirle y no, no mire, me lo van a pagar en función de la inflación, el 70%, y, y, y si pará, es que yo el sueldo que, que tengo no, no me evoluciona con la inflación. Por eso es una ley sí. que no sirve para, porque el contexto macroeconómico no sirve. Cuando vos tengas un contexto de inflación de un dígito, ponedle todas las cosas, todas las garantías que quiera. Pero mientras tanto tenés que dejar acordar, porque si no, acuerdan por otro lado. Claro, sí, sí, va a lado Julio, eh, muy agradecido de que haya venido. Bueno, ya, chico. sin decirnos el nombre, ¿ya sabe a quién va a votar para gobernador? Sí, por supuesto. Gracias. No, ahora nos dice el nombre. Julio Cobos estuvo con nosotros, muy amable, de verdad, eh, aquí en este